¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo va, gente? ¿Cómo va? Pero cómo van esos cantos. Gente, otra vez. Eh, a ver, a otra, esta vez sin trucos. Ahí está, triángulo, triángulo, listo. Ah, meté para jugar ahí, ¿Cómo, ¿Cómo está? ¡Ay! Ah. Vale. Sí. ¡Listo! Bueno, a ver, entonces. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos? Un objetivo. Ir a otro lugar y aguantar. Listo. Pero es difícil aguantar con la vida normal, ¿eh? Pero vamos a hacer toda la vida, toda la vida. Toda. Cinco, tengo una idea. para entonces pongamos el, el truco de las cinco estrellas. Pero ya cuando llegamos a la ciudad... No, pero igual, ¿desde ahora? Desde a, uf, ¿Hacemos todo un recorrido por San Andreas? Bueno. ¿Sin que los autos huelen? Eh... Como amigo, es un quilombo llegar. No sé si puede llegar si no huele el auto. Sí, boludo. Sí, sí, sí. Claro. ¿Se puede llegar? Me parece no. Tenés cortada sí, la mano. ruta. Sí, estás otro leve. No, estás otro leve, mano. Es otro level, man. ¡Para! Ah, ya te Arraso, saqué. <risa> <risa> ¡Eh! Que eso ya no es gracioso, tío. ¡Oh! Ahí estaba viejo, pelotudo. ¡No! <risa> ah, ah, ah. ¡Para, boludo! Pero ya wow. no. Pero no podemos así, ¿no? ¡Uh! ¡Esto fue! Oh, es ¡Qué rompebora la cara! ¡Chupá a la pija! ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy! uy. Che, ya fue, vamos el auto de poli. <risa> Te Dale, dale, pelotudo, entra, entra, inútil. Ay, vos. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, mi amigo? <risa> <risa> <risa> ¿Sabes no. para que Gary Mod eh, pará, voy a buscar el truco de la vida. Ya fue, sí. Por si acaso. Che, eh. era ahora como. Espera. No, no, espera, no puedes no volar. Busco el truco de la no vida. No importa, Beto, ¿sabes cómo los pierdo? Yo igual. Pone abajo, R. Eh, ¿Triángulo? <risa> no, no, no, en no. serio? Sí, pero creo que cuando... Te... ¿Dónde mierda está? ¿Dónde en la... Vida, vida, vida, vida. Dale, que te vas a morir, boludo. Es para que 1, 2, 3. Bueno, para que tengo 4, 2, 3. Ah, mira, mira, lo llevo por la vía del tren. Eh... R1, R2. Bueno, para. Dale, R1. Sí. Dale, L1, dale. X, izquierda, abajo, derecha, arriba, izquierda, abajo, derecha, arriba. No me funciona. Hijo ni. de puta. R1, R2, L1, X, izquierda, abajo, derecha, arriba, izquierda, abajo, derecha, arriba. Ahí está. Se... Y hay que mierda. pusimos vida. Sí. listo, no, me vuelvo a California. Ahora. Eh. ¿Qué pongo? ¿Qué más? Bueno, claro, hagamos esto. Tenemos Uy, tenemos la posición en el culo. Che, ah. si podés disparar, te agradecería. Ah, bueno, pero bueno. la cámara para atrás. Eh... Creo que es r o cosa. Pues si no, no puedo disparar, boludo. No. Ah, eso es la voz. Sí. No, no puedo dispararles, boludo. ¿Cómo querés que le dispare? ¿No le tendrías tío? que ponerlo vos? No. ¡No, me tiré del auto! Ah, vos sos un inútil. <risa> espera, espera. boludo! ¡Ari! ¡Ariana! ¡Ariana! <risa> Siguito sí, derecho y nos vamos a... creo que por acá derecho sigue hasta... Seguimos hasta Villa Luciuriaga Hasta Venado Tuerto Che, no puedo dispararle, boludo A ah, ojo, así, a ojo, arre Arre Arre Arre, jutío no, no puedo dispararle, vos seguís manejando ah, ah. y yo me quedo acá pancho. Cuando editas bueno, esto, pone música... Tipo sí, ascensor no, no. Ok a ver, ¿podés tirar un truco mientras manejas. Depende, si tiene triángulos no. Ok. Arriba, derecha, derecha, L1, derecha, arriba, cuadrado L2. ¿Qué carajo? Pero boludo, me lo pusiste Chao, Chau, no vemos. ¡Es Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, este sí. ¿Círculo? ¿No ves que yo te dije? Bueno, pero pará, no, no, por ahí no es. Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda, mierda. mierda, Buscame el truco de la moto de agua. Eh, ahí va, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Igual Una, podemos ir. coche fúnebre. Eh, hovercraft. ¿Qué es hovercraft? Bueno, triángulo, triángulo. Es un avión eso. Oh. No encuentro, boludo. Vení, vení. Hotring. No sé qué. Ranchera. Ay, boludo, no hay ninguno. Bueno, uy, tenemos blu, no, vida no, infinito? que llegar ¡Corre! corre, corre. ¡Ahora teníamos vida infinita. Acá, acá, acá. Dale, negro, negro, corre. Con esta, ¿no? ¿Qué? No, no, no tenemos boludo. vida infinita, boludo. Ah, no, Corre, Arre, arre. Arre, judío. Arre, judío. Vamos, arre. No, pelotudo. Te vendieron. Arre. Dale, pedófilo, corre. Verá que estoy gordito, boludo. Arre, ah, corre, boludo. no corre. ¡Ah! ¡Uy, la cara! Ay, ahora sí. Uh, boludo, el mío corre más rápido que andaba. Bueno. <risa> ¡Hijos de puta! ¡No va, pelotudo! ¡Come! Oh. ¡Ah! ¡No! Nacho, ah. Ah. ¡Cuidado, ah. ¡Cuidado, cuidado! ¡No, ¡Nacho, ¡Ah! corre! ¡Nacho! ¡Cuidado, cuidado! cuidado Corren, ¡Corre, tarada! <risa> sí, corre. Ahí te digo un truco para un helicóptero. ¡Dale, pelotudo! ¡Total, yo soy mago! ¡Nice! ¡Ah! ¡Qué bien se, Ulises Magic! Ahí está. Helicóptero, círculo. X, L1, círculo, círculo, L1, círculo, R1, R2, L2, L1, L1. Hitzelan... ¡No! ¡Sí! ¡No! Sí, sí, ¡Sí! ¡No! Childel. ¡No! Parecí, ¡No! sí metete, metete, metete, ¡No! ¡No! Hey, por uno no, solo, ¡No! ¡No! ¡No! Uh, hasta ¡No! Batata, mirá, mirá. ¡Ah, ¡No! De ah, Chaco, ah. ¡No! Salido, salido ahí, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Qué otra arma! ¡Qué otra arma, otro, arma, otro ah, sí, auto! Para. Es que yo tampoco puedo correr, boludo. ¡Apretad! Eh... Y... ¡Oh! ¡Qué ranchera! va, metete el auto! metete el auto! ¡Dale, ya, ¿Para? ya! ya ¡Dame el auto! ¡Dale, metete, metete, pelotudo! ¡Metete! ¡Viejo de mierda! ¡Ahí tenés! ¡Dale, dale, dale, dale! Met ¡No, pero, pero todo! que te va a detener! ¡Ahí está! ¡No me..! ¡Por oh, no, no. <risa> ¡Dale, subí, subí! Ah, ¡Uy, para! para. <risa> ¡Dale! ¡No! <risa> ¡Dale, pero, metete! Pero ¡Para, para! <risa> para ¡La, la no. pará, pará, ¡Ahí te digo. el morir! ¡El truco Magic! ¡No! ¡Para, para! ¡Ahí está! Eh, ¡Oh! Eh... Autor... ¡Ahí está! ¡Para, pará, pará, pará. ¡R1, R2! ¡L1! Esperá que pierda un poco Pero... Esperá ¿Ahí está? ¡Ah! Eh, ¡Sí, dale! ¡R1! ¡Para! ¡Sí! ¡R1, R2, L1! ¡X! ¡Izquierda, abajo! ¡Derecha, arriba! ¡Izquierda, abajo! ¡Derecha, arriba! Un círculo. Ahí está listo. ¡Vamos, vamos, vamos! Ay, que ¡Yo es? no tengo vida la concha de su madre! ¡Ah! ¡Porque lo puse yo! <risa> a ver, a ver. Seguí, seguí, seguí. seguí. ¿Volamos? ¿Nos ¿Vamos? ¿No vamos a la mierda? ¡Vuela, vuela! ¡Tengo una idea, tengo una, una idea! ¡Ah, rápido! ¡Que me está persiguiendo muy de cerca! <risa> bueno, pero seguí, seguí. Pero, bueno. eh, ahí pongo para que sea la, el auto más rápido. Bueno... Mm. ¡Oh! Ese auto está, está por estallar. Eh... Miembros armados, petones armados, no, no. El choto tengo armado. Coches voladores. Temática ninja, temática... Temática sexual. Mm. Conductores locos. Conducción sobre el agua. Derecha. Ah, espera. Eh, eh... Un segundo. Sí, derecha. No, no, no, para, para, No, acá hay uno mejor. LU... L1... No, para, para, para. para. Ay, la concha de la nota, parece fantino, boludo. <risa> para, para, para, para. ¡Ah! Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Dónde mierda está? Quiero parar más rápido, boludo. Ser gordo, Yo. <risa> ser gordo, sí, no importa que a no. A ver. Por favor, te llegas a dar vuelta eh, y te muevo a invisible. palos. No encuentro, boludo. Me persigue en medio San Andreas y, <risa> y el partido bonaerense, boludo. A ver para a ver dónde mía. Ahí está, ahí está, ahí está. Derecha, R1, arriba, r 2 L2, izquierda, R1. Ay no, de nuevo. Ay para. la puta madre. ¡Vivacha! Para, para, para, para, para, para, porque acá me voy a dar vuelta, si no presto atención. ¡Rodri! ¡Ah, ¡A correr! ¡Ay, la cara! ¡Ah, ¡A recorre, ¡No! ¡No! Me estaba saliendo re bien, ¡Re que no! La concha. Pero me mataron a mí, boludo. Al fin no morí yo primero. Ay, una última. Ah. Última. Y pongo los otros. ¿Cuánto va autos... de tiempo? 9 mi... minutos. Bueno, dale, poner el auto súper rápido. Bueno. Vamos a poner el todo. No encuentro el coso, boludo. Oh. <risa> para, Me siento un viejo cuando saca los anteojos, ¿viste? Oh, tengo cansada de la vista. Círculo, a derecha, círculo. círculo. Círculo, derecha, círculo. Derecha, izquierda. Sí. Cuadrado, X abajo. ¡Listo, abajo! ¡No, ¡Corre! Uy, boludo, ¡Dale, para. dale, dale! Mierda, mierda, mierda, mierda. Uy, sí. Cuadrado de nuevo, cuadrado, no, cuadrado, no. <risa> no, ¿dónde caímos, boludo? Nada que ver. Pero no tenemos la vida, boludo. ¿Eh? No tenemos vida, nada. Uh, Rodri, acelera los cantos, dale Pues soy un viejo boludo, un viejo de. ¡Crepito, cuidado! Nacho, no, uh, uh, uh, Nacho, agarra el auto, agarra el auto, el auto! Ah, acá, acá, acá dame el, auto, dame el auto, dame el auto, dame el auto Ahí está Pero no Sacar, puedo sacalo sacalo, sacalo, sacalo Vení, vení, vení, vení, vení, vení, que... pero no, no puedo, no puedo, Nacho, no puedo, Nacho, bueno, no puedo para, Nacho, para. No puedo. Para acá, ay no soy, no estoy Vení acá ah, ah, ah, ah. No Dale me... Ay, ay, ay. No me da el culo, no se ah. mueve ¡Tá hijo de puta Qué viejo de mierda Ay, ¡Ah! ¡No, no, no, no! no, Ay, ay ¡Ah! auto de mierda. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Salí del auto! ¡Salí del auto! ¡Ay, Dios! madre mía, no! qué es esto, boludo Corre, hijo de una gran puta. Oh, no. Vení, vení, vení, vení, vení. Ah, me están cagando el tiro boludo. Vení, vení, vení, boludo. No tengo vida, ¿dónde hay vida? Vení, hay en que el ir al el hospital, hay que ir al ¡Ah! hospital. ¡Ah! Muero, muero, muero, muero. Hay que ir al hospital, hay que ir al hospital. Me está disparando, me está disparando, tengo que ir hospital. Veri, veri veri veri Hijo de puta. Todo quiere al hospital, Nacho, tengo que ir al hospital. Bueno, corramos, corramos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, Dale, dale, dale, dale, dale, padre. Dale, dale. hay que agarrar un auto, hay que agarrar un auto. ¡Para! escuchamos, para, para, que escondernos. ¿Dónde mierda? Si tenemos un montón de. Acá, pero para. Acá, vení, vení, Hay que agarrar un panzer Oh, bueno. sí. A ver, ay, pero no. Se... el juego, apuesto el juego. Ay. No sé si es buena idea. Primero la vida, boludo. Más que el panzer, mi panza, boludo. <risa> bueno, primero saquemos las estrellas. Pica los huevos, ¿qué? <risa> ¿Qué? <risa> ay, boludo. Espera. Eh, nivel. Me está lloviendo las cosas. Eh, Me estoy mirando, boludo. ¿Dónde mierda está vos? Dejá de tocarte la chota, por favor ¿Me quieres ver la panocha padre? Estás viendo está, por no la... solo Eh... Jetpack? No, Jetpack es una verga Ah, eso es porque ah, que me te viste te te te cara de Jaymon, boludo Sí, Salí. ya, dale Círculo, círculo, L1, círculo, círculo ¡No! ¡No! ¡No! Momento! ¡No, ahora no! Ahora, dale, dale eh, Círculo, círculo, sí. L1 Círculo, círculo, círculo, L1, L2, R1, triángulo, círculo, triángulo. Uy, ¿dónde cayó? ¿Y dónde está, boludo? Ay. Te dije que había que poner vida primero. Ah, no, está ahí está. Ven, ven, ven, ven, rápido, rápido, rápido. Ah, ah. ¿A dónde está? No, me mataron. No, qué es malo. está Ay, la puta madre. Bueno, gente... Ah, Ay, gente. La verdad que fue muy divertida. La verdad que... ¿Sabes qué? Fue muy divertido... Es más, le voy a pedir a la gente que nos den retos. ¿No? Sí, pongan en la caja de, de comentarios qué pelo después <risa> Bueno, gente... Los okay. dejamos. Fue muy divertido. Así que eh, nada. Gracias, que gracias por el agua, de loco. Y nada, gente. Nos vemos en el próximo episodio de Game Square. <risa> Chao, gente. ¿Reflexión? No sí, yo también, boludo. Vale. Chau, gente. Nos vemos.